Mucha gente se está preguntando por qué el actor Will Smith atacó a Chris Rock con una bofetada. La respuesta es simple, el actor ya le debía muchas deudas a los mafiluminatis, los amos del mundo, y ellos iban a sacrificar a su familia en un ritual satánico para que la deuda quedara pagada, por lo que el actor Will Smith llegó a un trato con ellos, los señores oscuros en el que tuvo que ensuciar su imagen él mismo ahora su carrera ya no será la misma porque ya no saldrá en películas o en series ni tampoco lo van a contratar él dentro de poco va a quedar en la ruina y pronto será olvidado por las personas de esta manera Willie Smith le paga su deuda a la mafia Illuminati se queda sin nada pero salva a su familia de una muerte segura es por eso que el golpe que vimos en los premios Oscar por parte de Smith fue planeado, pero era necesario para él. Ahora, Will Smith se convierte en una persona común y corriente y se queda con lo más importante su familia. Y con esto descartamos que haya sido para subir el rating de los premios Oscar. Eso es falso.